Unas estadísticas que informan que el 61% Veloso. de los nacimientos... Veloso. ¿Ya tenemos la llamada? Sí. Eh, vamos a pasar Perfecto. con la licenciada Dilia Arismén, quien es la coordinadora del programa de vacunación de la provincia de La Vega. Eh, buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted? Buenos días, buenos días. Sí. Eh, me gustaría, licenciada, saber cómo está el proceso de vacunación en la provincia de La Vega y en qué fase o cuáles edades... Eh, o cuáles profesionales se están vacunando en el día de hoy, 9 de marzo Sí, estamos en el, proceso, en el proceso de vacunación en la fase de los adultos mayores a partir de los 68 años de edad y un acompañante que vaya con un adulto mayor que no pueda ir solo al proceso de vacunación que pase de los 80 años de edad se le vacuna, no importa la edad eh, también la... estamos vacunando algunas personas del sector salud que todavía no se han vacunado Ok, eh, de, eh, no escuché bien la edad de las personas que están vacunando, ¿a partir de qué edad? De 68 años en adelante, los adultos mayores. Ok, 68 años en adelante. En adelante. Ok, eh, una pregunta, ¿qué cantidad de personas, eh, si usted tiene más o menos el número, eh, se han vacunado en la provincia de La Vega? Tenemos alrededor de 17 mil personas vacunadas ya, entre el sector de salud y adultos mayores. Okay. ¿Y cómo está el flujo en esos puntos de vacunación? ¿Las personas están asistiendo eh, fluidamente? Muy bueno, muy bueno. Tenemos una, una asistencia masiva, muy masiva. La gente ha aceptado la vacuna. Al contrario, tenemos que ya a las 5 de la tarde será lo puestos por el cansancio de los equipos y tenemos que mejor de, que devolver las personas para asistir al otro día, porque están asistiendo masivamente y están respondiendo a la vacunación. Dilia, ¿cuántos eh, puntos hay habilitados en la provincia de La no Vega escucho para bien, No le escucho bien. A okay, vamos a ver si el profesor me ayuda. Dice nuestra compañera, ¿cuántos puntos están habilitados en la provincia de La Vega para el proceso de vacunación? Tenemos hoy como 35 puestos de vacunación habilitados. 35. Wow. Y están vacunando todos, pero eso varía, porque hay días que se abren puestos nuevos y otros que cierran por uno o dos días pero tenemos alrededor de eso, de 35 puestos vacunando. Ok, ¿cuántas, eh, o sea, eh, cuáles son las personas que están eh, realizando el proceso de vacunación? ¿Solamente son enfermeras o tienen algún tipo de personas eh, voluntarias como la defensa civil? Eh, no sé si algún tipo de institución está ayudando a la logística o, o al mismo proceso de, de, de vacunación. Nosotros tenemos médicos, enfermeras, médicos internos de diferentes universidades, odontólogos, de analistas tenemos también la colaboración de la defensa civil, la Cruz Roja entre otros ya, eh, Dilia y, y en el caso de esta nueva estrategia, Ay, que, que yo hay no la escucho te el... escucho sí, eh, eh, realice la pregunta, Veloz, para yo entonces decirla, sí. porque tenemos problemas de porque ella está conectada eh, vía Sky, eh, licenciada eh, Dilia, por eso le pedimos sí. excusa Veloz, ¿cuál es tu pregunta? Sí, en el bueno, mi pregunta es que en el caso de la nueva estrategia implementada por el gobierno de llevar a una persona mayor de 80 años y se vacuna un joven, ¿qué tan acogida, qué tan tanta importancia se le ha dado en la vega? ¿Han habido jóvenes acudiendo a ese llamado simplemente a las personas mayores? Sí, eh, eh, nuestra compañera quiere saber, licenciada, sobre eh, esa estrategia que la vicepresidenta eh, anunció de que un joven lleve a un adulto y ese joven, un adulto sobre los 80 años, y ese joven se ha vacunado, que si sí ha sido acogida y ha sido masiva los jóvenes estar llevando a personas adultas a vacunar. Claro, claro, tenemos eh, una inscripción en un formulario que dice adulto mayor, más de 68 años, y hemos abierto otro formulario donde dice acompañante de adulto mayor, y se está haciendo la estrategia como Doctora Vicepresidenta de la República. Ok, una última pregunta, licenciada. El tema de la vacuna. Eh, en La Vega también se están reservando las vacunas para eh, la segunda dosis. Me explico. El que se vacuna con la eh, la vacuna que viene de China, la, la, por ejemplo la, la AstraZeneca o cualquier otra, eh, ¿le están guardando la segunda dosis para ponérsela o cómo se está haciendo ese proceso en La Vega? Bueno, déjame decirle, nosotros no tenemos capacidad de almacenamiento en las direcciones provinciales de salud, pero todo aquel que se ha vacunado con un tipo de vacuna de ese laboratorio se le tiene reservada su segunda dosis en el Ministerio de Salud Pública a través del gabinete de salud de la presidencia. Eso es lo que se nos ha dicho, que esas segunda dosis están aseguradas, lo ha dicho el presidente de la república y lo ha dicho la vicepresidenta y el Ministerio de Salud tiene constancia de eso, de que esas dosis están reservadas para que el que se ponga una vacuna de un laboratorio sea la misma vacuna que le toque en la segunda dosis. Bueno pues muchísimas muchísimas eh, gracias a nuestra querida amiga licenciada Dilia Arismendi quien es la coordinadora del programa de vacunación de la provincia de La Vega. Qué bueno gracias por Buenas la información. Buenos días. Buenos días a sí, Buenos días a usted. Vale. Ué, veloz. Qué bien cuando uno, cuando uno puede comunicarse con funcionarios sí, sí. que no se sientan ofendidos y que nos den informaciones sobre las preguntas que le hagamos, porque nosotros preguntamos no por, por J.M.L.P., nosotros no. preguntamos para que la gente sepa, ya confirmamos en eh, la provincia de La Vega, eh, estuvimos hablando con la licenciada Dilia Arismendi, de la provincia de La Vega, están vacunando a personas mayores de 68, 68, 68 años en adelante, están terminando de vacunar a los médicos y todas las personas del sector médico odontólogos, estudiantes en, en las clínicas eh, odontológicas, en los centros de salud todo el personal me explico para que no haya una confusión, si van a un centro de salud al, al siglo XXI todo el que labora allí desde la conserje hasta el mensajero se va a vacunar porque qué es lo claro. que está pasando que la conserje que no es enfermera, ni médico, ni nada la vacuna, llega al barrio a mí me pusieron la vacuna entonces la vecina ¿te saben la vecina? o vamos a decir sí. el vecino chismoso para no discriminar el vecino chimoso, ah pero a Juanita la vacunaron y lo que tiene son 30 años entonces están haciendo no, entonces ese es nuestro trabajo ya que las autoridades no tienen medio para explicar nosotros como comunicadores y, y parte de nuestro deber le comunicamos, todo el personal, entonces, vamos bien, en la provincia de La Vega, el proceso de vacunación va bien, ahí escuchamos a la licenciada que está a cargo de, de, de, ese, de ese proceso, eh, vamos a ver si en otras provincias, en la provincia de Duarte, que debería ser, ¿verdad?, la más fácil de uno poder obtener la información, puede comunicarse uno y saber cómo va el proceso en la provincia de Duarte. Aunque mañana estará con nosotros el senador sí. y me imagino que el senador tendrá algunos datos que ofrecernos sobre, sobre el respecto. Eh, María Di Veloz, eh, ahora tú Bueno, para, con su para, para, para terminar esa parte, me parece genial que en la provincia de La Vega hayan 35 puntos de vacunación habilitados. O sea, es una cantidad es muy buena. ¿Cuánto hacer? es en la provincia de Duarte? Bueno, yo solo he visto eh, la, la casa senatorial y, y, y la es universidad que no, no, no, te sana, no, no pero que, hay, es hay que, hay que En la provincia de Duarte este no tenemos cómo saber nada. Es un problema en la provincia de Duarte. No tenemos cómo saber nada. Ojalá que algún empleado de salud pública se indigne y nos llame y nos diga cuántos puntos de vacunaciones hay, porque no podemos creer en lo que está saliendo es? en las redes. Porque a veces salen en las redes X punto, y cuando la gente ya va ahí, no hay nada. Entonces, es bueno que confirmen cuáles son los puntos reales que hay en la provincia de Duarte, porque realmente este espacio se produce en la provincia de Duarte, aunque es un espacio nacional y nos preocupamos por todas las provincias del país, pero en especial nuestra provincia de Duarte. Ojalá que se indigne algún personal de salud pública de la provincia de Duarte y nos digan por lo menos cómo va el proceso de vacunación, cuántas personas han vacunado, cuántos puntos hay, porque ya confirmamos, veloz, que a partir de hoy las personas de 68 años en adelante pueden ir a vacunarse. Porque solamente el primer día, y esas son de la vaina, que entonces quieren criticar a uno, pero ese es nuestro deber. El primer día, un domingo, un domingo, comenzaron a anunciar en una guaguita, personas de 70 años pero jamás han vuelto a anunciar nada. Entonces la población no sabe a, a cuándo que le toca vacunarse, a menos que nosotros, los medios de comunicación, no hagamos eco de las informaciones que, que emanan de la, del Ministerio de Salud Pública, pero no todos tienen la oportunidad. Entonces le pedimos de favor al personal, a, a nuestro amigo y hermano, el doctor eh, Luis eh, Rosario Socias, que nos llamen, nos mande un mensaje, un boletín, un encargado y nos diga qué está pasando en la provincia de Duarte con el proceso de vacunación. Porque con un reportero que vaya y le haga dos preguntas, no, que ese es el error de muchos funcionarios. Los reporteros están para hacer un reporte, pero nosotros estamos para entrevistar y preguntar lo que hay que preguntar. Digo yo, ojalá que no escriban antes que se termine el programa, porque me interesaría saber cuántos puntos de vacunación hay en la provincia de Duarte, cuántas personas se están vacunando y cómo va el proceso si no vamos a esperar mañana que esté el senador que no es su trabajo ni su función pero el senador se ha echado esta provincia encima, el senador Franklin Romero, aunque aquí hay una persona ya en el estudio que no le gusta que mencionemos ese nombre aquí, no sé por qué, pero eh, y, y no he dicho nombre, ¿eh? Veloso, ¿Por qué tú dices rostro, veloz? Yo no he dicho nombre, no he dicho nada ¿Eri yo he dicho quién es? Puede ser Rachó Puede ser Eri Puede Roberto, ser Dios. ¿Eh? Dios ¿Tú entiendes? Ahora yo le voy a poner un punto a eso Para pasar a otro tema No sé por qué Pero, bueno, pero el senador se ha echado esta provincia al hombro El senador Franklin Romero Esta provincia le debe mucho a, a, a, a, Al senador Franklin Romero Quiero felicitarlo De verdad que sí Mañana estará con nosotros y yo eh, te estoy seguro que si no tiene los datos lo va a investigar. Sí. Porque eh, de salud pública no sabemos nada de la provincia de Duarte. No sabemos nada. Pero bien, ojalá que eh, nuestro amigo Luis eh, nos llame. Ahorita lo voy a escribir antes de, porque como bueno, una vez tú bien. Vamos a la pausa, Veloz. Ya sí tenemos que ir a la pausa. Sí. Más adelante vamos a estar conversando con Diomari La Mala, eh, una mujer que sin lugar a dudas, y más eh, en esta semana, que hay muchas actividades, comenzaron desde la semana pasada diferentes actividades a nivel nacional, eh, con, eh, conmemorando el Día Internacional.